vamos a la fosa y nos vamos a la fosa sin sabernos amar y nos vamos a la fosa y nos vamos a la fosa caminito de Teta. Y nos vamos a la fosa Y nos vamos a la fosa Sin querer mirar Y aquí quedan los que sufren Y aquí quedan los que lloran A la luz allá arriba los demás, ay, que aquí quedan los que sufren, que aquí quedan los que lloran a la lona, y allá arriba los demás. A la fosa y, y nos vamos a la fosa ocultando la verdad y y nos vamos a la fosa y, y nos vamos a la fosa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 y nos vamos a la fosa Y nos vamos a la fosa Sin querer mirar Que aquí quedan los que sufren Que aquí quedan los que lloran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 pues abandona. Y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa vernos amar y nos vamos a la fosa y nos vamos a la fosa caminito de teta este y nos vamos a la fosa a la fosa sin querer mirar que aquí quedan los que sufren que aquí quedan los que lloran a la luna y allá arriba los demás que aquí quedan los que sufren que aquí quedan los que lloran a la lona y allá arriba los de.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 y allá arriba los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 Aquí quedan los que lloran a la lona y allá arriba los